Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en otra entrevista para el bichólogo y hoy tengo el placer de presentaros a Pablo y a Bea, los conocí porque me escribieron un correo preguntándome una, unas dudillas sobre si conocía algún proyecto de voluntariado o algo así por, por Sudamérica y es que ellos tienen un proyecto muy muy interesante, de hecho me resultó tan interesante que les pedí que me concedieran una entrevista y han tenido a bien hacerlo. Muy buenas Pablo y Bea. Buenas, Muy bien, encantado de teneros por aquí. Eh, como, como he contado, estáis eh, ahora mismo en un proyecto muy interesante que se llama eh, Verde por Dentro. Y bueno, de hecho ya habéis, llegado, que habéis acabado la primera parte y ahora vais a empezar con, con la segunda. Así que lo primero de todo es saber en qué consiste Verde por Dentro. Cómo surge la idea y cuál era vuestro objetivo cuando iniciasteis este proyecto. Uh, buena pregunta. <risa> bueno, eh, Verde por Dentro nace un poco... digamos que llega un punto en, en, en nuestra vida que, que bueno, eh, eh, Bea termina su, su tesis doctoral de la carrera, yo en ese momento me quedo sin trabajo, entonces ahí hay una, una inflexión en la que decidimos hacer algo con nuestra vida y es el momento ideal. Entonces decidimos, pues vámonos de viaje, ahora que podemos, vámonos a pasar el, el veranito por Europa a ver qué tal. pero como que la idea estaba bien, pero le faltaba algo, le faltaba algo que nos, que nos moviese por dentro. Y así nació el proyecto de Verde por Dentro, que básicamente, de lo que se trata es de ir viajando, eh, bueno, alrededor del mundo, eh, hemos empezado por Europa, pero ir viajando alrededor del mundo, pero aparte de visitar zonas naturales, que es lo que nos gusta, porque al ser biólogos pues es lo que nos apasiona, pero la idea es no simplemente pasar por un sitio y ya está, sino intentar ir colaborando con diferentes proyectos de naturaleza o de conservación medioambiental para, bueno, pues, para aprender, para difundir, para, para colaborar, un poco para todo. Me parece una bonita iniciativa. Gracias. Eh, ¿A cuántos países ha llevado este viaje? Pues hasta ahora a nueve países. Llevamos, bueno, llevamos viajando, todo esto creo que no lo ha comentado Pablo, llevamos viajando desde el día 2 de agosto. Hemos tenido que volver a España, que es donde habitualmente vivíamos, dos veces, donde estamos ahora, pero nos vamos muy dentro de poco. Y nos, hemos estado por nueve países, la mayoría Europa y Marruecos también. Hemos viajado en furgoneta hasta ahora, no os contaremos más. Pero sí, eso... Sí, nueve países... Francia. Se dice pronto, eh. Nueve países en cinco meses han sido en, en Furgoneta. Sí, hasta, Pues eso, subimos, España, Francia, Bélgica, bueno, hemos saltado Andorra, que también, sí, Andorra <risa> también pasamos. Andorra sí. fue la primera frontera realmente. Cierto. Eh, Luxemburgo, Alemania, Suiza, eh, Italia. Bueno, hay que decir que, que el objetivo principal cuando empezamos el viaje era llegar a Cabo Norte, en Noruega. Sí. Pero cuando llegamos a, a Luxemburgo, eh, empezó a hacer mucho frío. Y dijimos, pues a lo mejor no, mejor lo sea dejamos no. para pa verano. ¿no? Sí, cambiamos la ruta, que claro. esto es parte del viaje, no lo vamos montando sobre la marcha, la gente nos dice sitios, pues vamos a un lado, o nos pasan contactos, que es lo más interesante, para voluntariar en algún sitio, pues vamos a ese, a ese otro lado. Entonces no hay ruta y ha sido así. De hecho volver a España fue un poco también cosas de la improvisación y, y nos fuimos a Marruecos también igual y, y ahora después de Marruecos estamos aquí pero está dentro de un poquito. Muy bien, precisamente os quería preguntar sobre eso porque cómo planeas un viaje de estas características? Debe tener mucho trabajo previo, aunque también como habéis dicho una gran cantidad de improvisación. ¿En qué consiste más o menos esa preparación? Bueno, como te he dicho al, al principio. Eh, Digamos que se juntó la, la situación ideal para, para salir, ¿no? para, para empezar el viaje. Entonces eh, yo trabajé, estuve trabajando hasta junio y digamos que nos pusimos la fecha límite en agosto porque la idea era viajar en verano nada más. O sea que bueno, al final la cosa se ha ido complicando <risa> o mejorando. Entonces, eh, eh, bueno, empezamos, el o sea, tuvimos un mes realmente para preparar todo que no es lo normal. ¿Vale? Falta tiempo <ríe> Ni lo ideal sí, sí. <ríe> Pero en un mes organizamos todo el proyecto Entonces, eh, bueno, éramos auténticos novatos No sabíamos de viajar en furgoneta realmente No sabíamos de blogs, ni de, de, de no. cómo se hacía un blog, una web Y todo eso fue condensado en un mes a, a lo loco o sea <ríe> Sí, lo ideal es tener más tiempo Y además hablando con otros viajeros nos dicen eso que hay un año, llevo ahorrando dos años, y mientras voy haciendo contactos y la web y tal... Nosotros nada, estuvimos un mes y como no hemos parado, pues sobre la marcha lo vamos haciendo, pero no pasa nada. Digamos que cuanto menos planificas, también te da menos tiempo preocuparte de muchas cosas, vas a lo esencial y tiras para adelante, que es lo más difícil empezar. Luego ya va surgiendo... Al final, plan. también realmente tienes que... Yo creo que nos informamos mucho de, de otros proyectos, de otras personas, eh, pues la, por la furgoneta pues nos metimos en foros de furgoneteros, a ver cómo, cómo se camperiza una furgoneta. Porque realmente es una furgoneta de Creatividad. trabajo. Entonces, vamos, fue un poco leyendo, leyendo y, y preparando. Y salimos a, a la aventura, casi. No, casi no, totalmente a la aventura. Genial, eso, eso tiene también su, su emoción, ¿no? Eh, otra pregunta que se mucha gente cuando hablas de un proyecto de estas características es ¿cómo financiáis? ¿Cuánto dinero habéis tenido que invertir de vuestros ahorros en Verde por Dentro? ¿Y si conseguís algún dinero de fuera o, o es todo personal? Pues es cierto que nos lo hace todo el mundo, de hecho es de las primeras preguntas que nos hacen. Y esto empezó con ahorros, ya o sea, te digo, no, no tengo tiempo a montar nada, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos unos pocos ahorros. Y la idea, sobre todo la idea, es no gastar tanto. Y te das cuenta que gastas mucho menos. Gastábamos menos viajando que, que quedándonos en casa. Entonces dijimos, bueno, pues la idea va a ser gastar muy poco, vamos a ver cuánto nos da. Y hasta ahora, bueno, justo antes de salir del viaje, invertimos unos 600, 700 euros. Pero en, en arreglar la furgoneta, principalmente. Sobre todo el tema de homologar. Le pusimos, tuvimos que abrir un agujero en el techo para poner una claraboya. Y eso homologado, pues es mucho dinero. Y alguna cosa, compramos un GPS que no teníamos, un navegador, vamos, algún gasto así más grande, pero... Sí, ver, la, realmente entre, entre la claraboya, la homologación de la claraboya y el GPS, fueron 300 sí. euros. O sea, fue la, prácticamente la mitad del presupuesto fue eso. Sí, sí. sí. Un colchón y tablas, maderas, cosas así. Sí. No, no es mucho, pero es verdad que gastito a gastito se va un poco de dinero. Pero ese fue el previo, ¿no? Y luego lo que nos ha costado viajar, que básicamente era comida y, y gasolina, uh -huh. ha sido unos 600 euros entre los dos por mes. Cada mes gastábamos eso contando todo. Nos privábamos de muchos lujos y caprichitos. Pero también, no de todos, no, no, no hace falta estar sufriendo. ¿no? Si vamos a Bélgica, pues hemos probado cervezas que nos gusta mucho. O... <risa> <risa> este tipo de cosas, sí. Lo normal era cocinar en la furgoneta, dormir en la furgoneta, que es lo que más dinero se lleva, el alojamiento. Y pues eso, hasta ahora 600 por mes, que sí. continua, hemos continuado, hemos conseguido más rotos, nos ha salido un poquito más barato, aún incluyendo el ferry y todo, porque llevamos el coche para allá. Pero vamos, ese presupuesto que esperamos que podamos bajarlo ahora, porque si sí. no, va a durar luego, un poco el viaje. Luego, por ejemplo, la furgoneta realmente ahorramos bastante dinero porque lo que hicimos fue intentar reaprovechar material. O sea, en el caso de la estructura que hicimos para la furgoneta de donde iba a ir la madera, son somieres de cama viejos que encontramos en el contenedor. Entonces hay que, hay que darle un poco a la cabeza y decir, bueno, si no tengo presupuesto, vamos a intentar ahorrar. ¿Cómo lo hago? Y al final es utilizando un poco la cabeza. Y con la ayuda de mi padre, que es un manita, las cosas como son. <risa> Eso siempre es, buena, es bueno contar con un manitas en la familia o en sí, el grupo, sí. Y, y la, ahora sí que estamos intentando conseguir algo de dinero. Eh, mediante Bueno, a Pablo le gusta mucho dibujar, hacer monigotes. Tenemos una sección de cómic en, en la web que hemos inaugurado hace un mes o así, más o menos. pues Con anécdotas que nos van pasando y tal, pero dibujadas de cómic. Y lo que hemos hecho es ofrecer este, esto, este arte que tiene Pablo dibujando para hacer encargos de la gente de, de dibujos personalizados. Por ejemplo, de algún logotipo, alguno nos ha pedido algún logotipo para su web, o dibujarlos a ellos con su furgo para ponerse una pegatina en su furgo, cosas así, pues, sí, yo, que de... podemos trabajar a larga distancia. Sí, de, de hecho, te estoy viendo y ya se me está ocurriendo cómo dibujarte... Por... <risa> Tú ya tienes una por ahí, sí. Sí, sí, yo tengo a mi hermana también, que, que es diseñadora y es la que de vez en cuando le digo, oye, que ha quedado un lavado de imagen aquí a esto, a ver si me echas una manilla. pues sí. he para saludar a la Pilar. <risa> sí, bueno, pues, pues eh, habéis, habéis estado, habéis dicho que habéis estado viendo, o sea, no solo estando en zonas naturales, sino también participando en distintos proyectos. ¿En qué tipo de proyectos o en cuáles proyectos habéis participado? Bueno, eh, el tema de los proyectos realmente tiene una, una dificultad o ha tenido una dificultad, sobre todo en, en esta primera parte del viaje, y es que el viaje, aunque empezamos en agosto, eh, el invierno empezó en agosto para nosotros, porque el, no es lo mismo en el norte de Europa que, que España. Entonces, eh, en invierno, digamos que en la mayoría de los proyectos pues, suelen o cerrar o terminar o esperar a la primavera. Entonces ha sido bastante complicado encontrar proyectos donde colaborar. Aún así, sí que hemos participado en, en algunos proyectos. En mi caso, como yo soy anillador de aves, eh, pues muchos de los contactos que, que, digamos, podía un poco mover o conseguir siempre han estado relacionados con proyectos con, con aves, con anillamiento. Entonces, eh, aunque... Bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, que hicimos fue en Italia, en los Alpes italianos, y ahí estuvimos 15 días, en mitad de la montaña, anillando aves. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que fue bastante interesante porque encima era una estación científica de anillamiento, de la más antigua de Europa. Eh, no sé, estuvo, fue, estuvo muy bien, fue una experiencia muy buena. Pero sobre todo hemos hecho colaboraciones con anillamiento. En Italia también, en otra zona, en cerca de Verona, también colaboramos con otro proyecto de anillamiento. Luego, sin embargo, en, en Luxemburgo, eh, sí que estuvimos colaborando en una granja ecológica, nada que ver con pájaros, <risa> porque al final eh, lo que buscamos realmente es, es un abanico muy amplio, no, no solamente animales o pájaros, no, realmente es todo lo relacionado con naturaleza, con conservación, con, en fin, con el medio ambiente. También con vida sostenible, proyectos no solo, sí, por ejemplo, conservación de, de especies, pero también de temas de, de bioconstrucción, de, de agricultura ecológica, sean a gran escala, grandes proyectos, de asociaciones, universidades, o más a pequeña escala, como una familia que tiene su huerto y le vende a los del pueblo. Entonces buscamos este tipo de, de proyectos. ambiente en general, no solo científico ¿no? Exacto, Exacto sí. sí es un... Más aplicado y más teórico, más estudios. Sí. Y de todos estos trabajos que habéis realizado, ¿todos ellos fueron voluntariados o conseguisteis cobrar por alguno? Ojalá. Muy buena. <risa> Sabes la respuesta. Ya, bueno, pero bueno, es siempre, es siempre bueno que se sepa la, también la realidad, ¿no? Que parece que hablamos de proyectos y va a ser, va a ser fácil que nos paguen y en este mundito la verdad que es bastante complicado. Sí, es complicado, complicado. Bueno, sí, de hecho, eh, no nos pagan con dinero, pero es cierto que lo que buscamos es un intercambio de nuestro trabajo, cambio de alojamiento y comida si se puede, ¿no? Entonces, de los proyectos que hemos tenido, básicamente hemos tenido tres así más grandes, que han sido dos de anillamiento de aves y uno de, de colaborar en una huerta ecológica. Y en dos de ellos sí que nos daban alojamiento y, y comida dinero no, en el otro no nos daban nada, nada de nada, simplemente trabajábamos, estuvimos ahí unos días, nos gustó mucho, la experiencia, te, digamos que no te dan nada material, pero, pero te llena, te llena conocer las aves, en este caso del desierto, que era donde estábamos, es una pasada, entonces no nos importaba vivir en nuestra furgo y trabajar un poquito ahí, pero la idea es encontrar algo que, nos, que no nos cueste dinero, por supuesto hay muchos voluntariados que además tienes que pagar, que de esos no, no estamos buscando no porque no bueno, nos os voy a abrir. para mí no es un voluntariado donde ¿eh? tienes que pagar pero sí, <risa> sí. Pero, bueno, en un voluntariado lo mínimo debería ser alojamiento y probablemente comida ya que vas a estar allí sujeto a trabajar si trabajas de forma continuada no claro de hecho en el en el voluntariado de de los Alpes eh, italianos no nos pagaron pero la comida era exquisita <risa> entonces eh, yo me sentía ya pagado con eso sí, es <risa> Al se come muy bien y que engordamos realmente, imagínate como cómo, cómo las cosas. Pues es difícil en este tipo de viajes, ¿eh? Al fin y al cabo para lo que quieres que te paguen es para buscar alojamiento y buscar comida. Entonces si nos pagan con eso ya estamos de acuerdo. Pero con alojamiento ya nos damos ya por, por, por, por convencidos. Bueno, ¿y cómo contactabais con estos distintos proyectos? ¿Era fácil abordarles y, y entrar a trabajar con ellos o habéis tenido que curraroslo mucho? Hay que currárselo bastante. <ríe> sí, no es fácil. No contestan. Escribimos muchísimos emails. No contestan y a veces contestan que no, que si contestan y que sí. Realmente por emails no. Lo que nos ha funcionado es el boca a boca, boca de a boca, sí. que Pablo tenía varios contactos también por el tema del anillamiento y gracias a eso pues nos, manda, nos recomendaron, les escribimos oye, me ha recomendado no sé quién y al final eso es lo que, lo que más funciona. Mm. Y las las redes sociales también, porque cuando lo hemos dicho así, sobre todo por Facebook, la gente, ay, pues mira, llamarán no sé quién, o de hecho el contacto de Italia fue a través de uno que nos lo dijo vía, vía Facebook. Sí, era otro anillador español no es que había colaborado allí, en fin, no es fácil, eh, bueno, sobre todo porque al final, como no conoces, no sabes a dónde tienes que ir, claro, tienes que estar buscando y no sabes qué puerto tocar, y es un poco complicado. Al final, cuando llegas a hablar con la persona, pues claro, cuando llegas a lo mejor ya tienen toda la campaña organizada y te dicen, mira, que está lleno ya. Entonces, sí. claro, es un poco complejo. Pero bueno, al final, eh, sobre todo es el boca a boca lo que funciona. Sí. Así que, si hay alguien por ahí que <risa> tiene algún contacto... <risa> sí, aquí, aquí, aquí Ahora que, que alguien sepa de algún proyectillo para vosotros, espero que os contaste Ahora pondremos vuestra dirección de vuestra web y todo todas las redes sociales y todos los contactos posibles para que cualquiera pueda, pueda enviaros información para el siguiente viaje que muy pronto nos contaréis cómo va. Pues muchísimo. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que habéis enfrentado eh, durante la realización de este viaje ¿no? por Europa y Marruecos? Bueno. Eh, pero, ¿yo? <risa> a ver, las mayores Quizás es dar el paso, ¿no? Salirte de esa rutina del. de la. como dicen, de la rueda del hámster en la que estás metido que a diario. de confort, ¿no? Ya, Salirte de ahí cuesta, porque vas contra corriente hasta, hasta contra los tuyos, digamos, ¿no? Tu familia, pues te hace. A nosotros nos han apoyado mucho, familia sí. y amigos, pero también nos hacen comentarios del tipo. ¿Y por qué nos buscáis un trabajo? ¿Y os quedáis una temporada tranquilitos? ¿O.? O llevar cuidado, no sé, que os metan algo raro no sé dónde. O sea, ese tipo de miedos te los meten ellos, que son los que te deberían apoyar, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido lo más difícil, el, el salir, ¿no? El, porque no conoces, es el miedo, el, el superar nuestro propio miedo. Y luego lo de los demás, porque cuando lo cuentas te echan sus miedos y a veces te va calando sin darte cuenta. Entonces es el, el ir contra corriente creo que es lo más difícil porque luego lo demás ha sido muy fácil el viaje sí, está haciendo solo pero la, sí. el, la dificultad es luchar al final con, con contigo mismo con esos miedos que tienes con esas lo de la zona de confort es una explicación, una explicación muy clara no es lo típico sí. que todo el mundo dice que el que, que viaja pero es verdad tú estás en tu casa tú estás con tu trabajo con tus amigos tu familia y cuando sales no conoces nada no sabes de qué va entonces esa inseguridad es la, la mayor dificultad creo que es eso sí bueno, pues eh, me habéis comentado también sobre, sobre los miedos de la gente, No y seguro que os han preguntado alguna vez, pero ¿habéis sufrido alguna situación complicada o hasta cierto punto peligrosa durante los viajes? Porque es algo que, que mucha gente se pregunta, ¿voy a estar muchos meses por ahí, durmiendo por ahí fuera, sin saber dónde? ¿Os ha pasado alguna cosa así que digáis, uy? <risa> ¿Hasta ahora? No. No, <risa> no y eso es, eso es lo, lo interesante, porque... Precisamente la gente te mete muchos miedos por lo que han oído, por lo que se oye en las noticias y luego te das cuenta que no es así, que no es así, que lo que se oye son precisamente noticias, anécdotas, no es lo habitual. Y a nosotros pues no nos ha pasado nada peligroso ni con gente ni... no. O sea, lo más difícil, lo peor que podemos recordar es pasar frío. Hemos pasado <risa> mucho frío en, en... Sí, por Alemania Suiza cuando decidimos cambiar e irnos para el sur. Porque no íbamos preparados, porque nuestra furgoneta iba preparada para pasar un verano por ahí. Pero eso ha sido lo más... Sí, sí, no, no. Que no, no. es grave, que no es peligroso, no es... No tenemos la típica anécdota, nos han atracado, no. No, eh, no sé si hablaremos dentro de un tiempo y a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Pero... No, no. mucha mucha gente que conozco que viaja es igual que vosotros, que realmente no es tan peligroso, que si... O sea, que se va a tener un poco de cabeza, ¿no? Pero que, que en ah. principio no suele, haber, no suele haber mayores problemas. Sí, no. al final realmente yo, yo me di cuenta que muchas veces extrapolas un, un miedo, te van a robar en algún sitio, cuando en tu propia ciudad pasa exactamente igual, pero al revés. Lo que pasa es que como sí. es tu ciudad, como la conoces, pues no, ya, cuenta. Pues no cuenta. No cuenta, pero te pueden atacar en tu calle también. O sea, como... <risas> sí. Bueno, me habéis contado que habéis tenido un montón de experiencias, muchas cosas que recordáis, pero ¿cuál sería la que destacaríais por encima de todas? Y, y también, ¿cuál sería la más divertida que os ha pasado? Mm. Um, a ver, digamos que en el viaje, esto es muy, Esa pregunta es muy difícil. Sí, sí, no, lo sé, lo sé, va ahí con... A ver, no, creo que no hay algo que podamos destacar por encima de todo, pero hay dos cosas, creo, fundamentales que nos podemos quedar con, con lo más destacable. Es eh, una, que a lo mejor suena muy típico, pero es verdad, una son las personas que conoces durante el viaje. Eso es lo que es lo más enriquecedor. Lo, lo, lo mejor que te pasa con quien compartes experiencia, eso es una de las cosas más destacables, ¿no? las, las personas. Gente que, con la que conectas, con la que a lo mejor no hablas su idioma y te comunicas en un inglés un poco putre, o en Italia, por ejemplo, que pues si también en español es bastante parecido, al final te comunicas. Pues, bueno, por ejemplo, en Italia, mía una experiencia chula, que a mí me gustó mucho personalmente en Italia, conocimos a, a Marilena, una también anilladora como yo, y nos invitó a su casa y hicimos eh, pasta, pasta italiana, pero artesanal completamente, desde cero, o sea, elaborando con la harina, cortando la pasta, y para mí eso fue una experiencia bonita. ¿no? Son cosas simples, ¿no? Sí, pero... sí, sí. No, pero sí. Os entiendo perfectamente, porque a veces precisamente en esas cosas pequeñitas hay, hay un gran valor, que hemos, no, lo, no, lo, no lo aprecias hasta que no lo estás viviendo. Le dices, coño, estoy aquí sentado... Preparando pasta auténtica aquí en Italia es una sensación... Sí, sí, además estás en familia, estábamos con, con, con, con, una, con unos amigos suyos también, en una cenita, fue un ambiente muy, muy chulo. Y luego también, por supuesto, los sitios. Y más que los sitios, incluso el, el cumplir un sueño de ver un sitio o de ver algo, de estar en un sitio que, que a lo mejor lo, lo has visto en la televisión o lo has visto en un libro. Y luego de repente estar, llegar tú allí con tu furgonetita pequeña como nosotros <risa> y llegar al sitio y verlo y dices, ostras, sí. qué pasará ¿no? Porque yo qué sé, pues, por ejemplo, eh, estuvimos a los pies de un glaciar en Suiza, que para nosotros es como... Eso era guau. Wow. O sea, <risa> <wow. risa> estoy, estoy aquí eh, bajo esta pared de hielo, ¿no? Dormimos y pasamos mucho frío, <risa> pero estábamos, no compensaba, ahora lo recordamos muy, muy bien. El frío no lo recordamos tanto. O, el, o llegar a Venecia en tu coche, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, Venecia está ahí, a tiro de avión, es fácil, ¿no? Pero decir, hemos llegado hasta aquí, con nuestra casita, ¿no? Es, no sé, es, o, o el desierto, estar en el desierto, en las dunas, era algo también, un sueño, de algún día tengo que hacerlo. Y de repente, en unos pocos meses, hemos cumplido un montón de sueños, un montón de... Sí, sí, de pequeños sueños que teníamos. Muchos sueños durante estos treinta y algo, años, treinta y poco <risa> años que tengo, <risa> acumulados, pues en, en, en nueve meses, ostras, ha sido coger la lista y hecho, hecho, hecho. Y bueno. Estaba, bueno, no sé, nos vamos enrollando mucho, sí, pero sí, nos sí. has preguntado la divertida y nos, nos estaba acordando de una cosa que nos pasó que no fue tan divertida <risa> en ese momento, pero contárnoslo más: que es eh, en uno de estos voluntariados. Bueno, uno de los que no hicimos, ese fue el final, eh, pues aparecimos, llegamos a, un, a una casa, había un anuncio de que querían, es que no sé, no, no sé ni, ni cómo explicarlo, a ver, yeah, querían, yeah, yeah. Que sonaba muy manera. bien todo, sí, sonaba pues que, que querían ayuda porque estaban construyendo una sala donde harían reuniones gente del pueblo y además querían ayuda en su huerto ecológico y en varias cosas, querían hacer cosas de bioconstrucción, y dijimos, ah, pues suena muy bien no y fuimos, en, en estos, lo buscamos a través de una web que en teoría te dan alojamiento y comida a cambio de, de trabajo, de cuatro horas de trabajo al día. Y nada, llegamos allí y era una casa, bueno, una casa, no, los cimientos <risa> de una casa, sí, una casa en construcción, en un terreno, con un montón de material, maderas, ladrillos, un montón de material por el suelo viejo de como si fueran recogiendo por ahí cosas por si acaso las reutilizan, los muebles juguetes, sabía de todo un poco, ahí llamamos, habíamos quedado con la gente, en teoría, llamamos, no, sale uno, tal, nos, nos dice, ah, sí, sí, sale la otra, la mujer, bueno, a ver, a ver qué os podemos dar de trabajo, pensando ahí a ver qué darnos, no sabían qué decirnos, dicen, bueno, pues mira, queremos construir un baño, lo que es el, el cuarto de baño, a ver si sabéis vosotros, nosotros no teníamos ni idea de construir, Sí, pues a ver, y claro, Pablo y yo inventando ver cómo podíamos hacer un baño, en medio de la nada, ¿eh? del campo. Un baño, venga a ver qué material tenéis. Pues. Un baño, que no había baño. Que no, no había, había baño, Y pues, sí, sí. el baño del lugar, que era como, ¿y dónde nos vamos a duchar nosotros? ¿Cómo está esto? La cosa es que, bueno, nos tocó inventarnos, estábamos ahí pensando ver cómo hacer el baño. Y, y ellos vivían, en, o sea, no tenían ni ducha, hacía frío, ¿eh? Ya, bueno, era, era, Septiembre ya, o... era por el norte de Bélgica, sí. sí. Y ya hacía prescrito, no había ducha, no nos ofrecían ducha, por supuesto. Asumían que dormíamos en nuestra furgo, porque no nos ofrecieron nada de alojamiento. No había cocina, nos ofrecieron una especie de, de sopa rara por la mañana y ya, eso era toda la comida. No había cocina, había un, un techadito ahí con, con restos de comida. Y total, que no sabían qué mandarnos a hacer, lo del baño no cuadraba y nos mandaron a fregar platos. Platos de mucho tiempo. Mínimo dos semanas de platos, ollas. Sin fregadero, por supuesto. En el suelo, con una manguera. A fregar platos. Total, no, que empezamos... esto es divertido, no es? Esto es triste, realmente. Sí, la cosa es que nos... no sabían. Cuando ya llevamos dos horas fregando platos, pues nos mandan a por manzanas. A cortar manzanas. Para hacer una compota. Una compota que hicimos en, un... en una hoguera que hicimos también nosotros. Bueno, pues vamos a hacer la compota esa Acabamos de hacer la compota Ya era por la tarde, todo, todo el día Haciendo cositas y nos mandan a cortar leña Y nosotros decíamos Bueno, a ver, las cuatro horas ya las hemos hecho Aquí no nos dan nada a cambio Pues nada, vamos a cortar leña Pero ya empezábamos a pensar Hay que idear una manera de salir de aquí Habíamos dicho que íbamos a estar dos semanas Y pensando, pensando esto, hay que inventarnos algo Porque claro, no nos daban nada Y, y no, no, no había un orden No sé, no, no, no no nos, no nos gustó, no. eso de ir a fregar platos de dos semanas, total que a la mañana siguiente ya nos vieron venir, dormimos allí porque se hizo de noche, dormimos allí y a la mañana siguiente les dijimos que nos teníamos que ir, que nos inventamos una excusa y nos fuimos y ni 24 horas estuvimos porque aquello, fue una sensación de explotación, es verdad que no es muy divertido pero cuando lo cuentas te hace más gracia, en ese momento como ¿qué está pasando? sí Yo creo que el que le escucha le hace más gracia que a vosotros cuando estáis allí. <risa> de fregar platos, de que no haya ducha una, claro, no hay, eh. bueno, no había ducha y llevaban 18 años viviendo ahí, eh, sin ducha <risa> se duchaban <pago> una manera, <risa> sí ni la... sí, sí. cocina sí era, era, <risa> bueno, al final la conclusión es que te encuentras en tu furgoneta que dices, bueno, venía a una casa, creía que venía a una casa y te encuentras en tu furgoneta, oliendo a humo sí, de, sí, de la hoguera, cansado de todo el día trabajando, Lucha. habiendo comido una sopa y es como, mira no. Muy no, bonito, no. pero que me voy. No, no estoy aquí para esto. Realista, <risa> sí, más que divertido. Bueno, y que... Bueno, ya me has contado un poco a nivel personal lo que os han supuesto, pero uh, ¿qué os ha aportado también, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, este viaje? Bueno, a nivel profesional, eh, por ejemplo, en, en, en el caso como yo, como anillador, es cierto que al, al colaborar en diferentes proyectos de anillamiento, a mí me ha aportado mucha experiencia, muchas maneras de hacer el mismo trabajo de manera diferente, o técnicas diferentes, o tipos de estudios diferentes... La verdad es que he aprendido bastante. O sea, especies diferentes... Especies diferentes sí. En lo que se refiere al anillamiento, bueno, anillamiento en general, ¿no? Como, como trabajo sí. al final aprendes mucho de hacer diferentes, eh, diferentes maneras de hacer las cosas, digamos, a nivel profesional. Entonces al final también eso nos aporta a, a la hora de poder hacer un trabajo ya tienes la experiencia de cómo se hace en un sitio, cómo se hace en otro, y al final como que coges un poco las, las mejores cosas de cada uno y dices, bueno, pues eh, esto lo puedo añadir a, a mi currículum. Bueno, de hecho, a mi currículum lo puedo añadir, ¿no? Sí. Igualmente, en estas colaboraciones. No pero... tenemos títulos, no es, pero es que tampoco hace falta que hay una obsesión. La titulitis esta no es ningún título, pero, pero se nota. Se nota cuando alguien ha pasado por distintos proyectos, se nota que estás más preparado, más cualificado. Entonces yo creo que esto, y, y los idiomas, ah, sí. a nivel profesional, personal, porque no, es, no aprendemos un idioma en, completamente, pero a las dos semanas en Italia se italiano como para tener conversaciones. En Francia no teníamos ni idea de francés y en Francia captábamos las conversaciones de que iban un poco, no sé, te, te espabilas, ¿no? te espabilas a nivel profesional, eso. Mm. Y luego hay otra cosa que es una mezcla también entre profesional y personal, que es la seguridad en ti. La seguridad de conseguir retos. A nivel profesional te mandan un proyecto y sabes que tú lo puedes conseguir desde cero. Y a nivel personal igual. Ahora digamos que creemos que cualquier cosa está a nuestro alcance ahora mismo. Que si queremos nos podemos plantar al otro lado del mundo y buscar a ver buscarnos la vida. Y eso te lo da a viajar, te da mucha confianza y mucha seguridad. Sí, antes... No, antes como que veías un documental en, en la tele y a lo mejor veías a un tipo recorriendo la mitad de la Antártida y dices ¡Madre mía, qué locura! Es como ¡Qué locura, pero qué pasada! Pero eso no lo voy a hacer nunca. Y ahora sin embargo es... ¿Y por qué claro que no? no hacer. Sí. Vamos, o sea, ¿qué hay que hacer? no Te pones a buscar, a investigar información, cómo conseguirlo y... ¿Qué se hace? Sí esa, esa, sí, esa seguridad de conseguir lo que nos propongamos. Estamos bien. Además, además, hoy en día, cuando hay tanta gente con títulos, es mejor tener un currículum de hechos que de, que de títulos. ¿no? porque Como comentaba, hay mucha titulitis hoy en día. ¿no? Parece que si no tienes un título no sabes hacer nada y muchas veces al contrario. Hay mucha más gente que, que ha participado en muchas cosas y tiene mucha más experiencia que cualquier persona con un título y unas notas muy altas. ¿no? Sí. bueno Actualmente estáis preparando ya vuestro segundo viaje. ¿Cuál es la duración que tenéis planeada y por qué sitios estimáis que iréis? Aunque ya sabemos que esto es como. Sabéis cuándo empezáis, pero no sabéis cuándo volvéis. Exacto. Eh, sí. Bueno, realmente no es un segundo viaje. Es el mismo viaje. No bueno, sí. Hemos <risa> parado un mes. Cuando se paró por comer a Europa, por aquí cerquita, ahora vais a dar un salto bastante considerable. Sí, y otro bueno. tipo de, Por lo menos otro tipo también distinto de filosofía. Sí. Sí, sí, es verdad, pero verdad. Sí, bueno, empezando por el principio, este segundo viaje, o segunda parte del viaje, es el cambio radical del lugar, de lugar, de la cercanía de casa, digamos. Esta vez nos vamos a América, en general, el continente americano, y nos vamos con la mochila solo. La, que eso nos da mucho miedo, de hecho. La, la furgoneta era muy cómoda, llevábamos nuestro alojamiento, nuestra comida, <risa> nuestro todo, y ahora nos vamos solo con la mochila. Entonces, esta es la segunda parte. Todo lo demás, la filosofía del viaje se mantiene en el sentido de buscar son proyectos para colaborar. Pero no sabemos muy bien aún cómo lo vamos a hacer. Entonces, la, el inicio del viaje es el 12 de junio. Tenemos el billete de avión y es lo único que sabemos. Porque la duración dependerá de los proyectos. Si vamos encontrando proyectos, que será lo ideal, no tenemos, no tenemos límite. A ver, el límite es el dinero. Entonces, sí, si encontramos proyectos que nos hagan no hacer dinero, se alarga el viaje. ¿Se puede alargar meses, años? No lo sabemos. Si no, pues nos va a marcar el, el dinero. No lo sabemos. Y sitios, empieza en México el viaje, estaremos unos meses. Y luego queremos ir tanto al norte como al sur del continente. No está la ruta definida, todavía estamos en la fase esta de búsqueda de proyectos, de mandar mails. Entonces poco a poco claro, de, de, irá surgiendo. La idea es recorrer un poco el continente americano. Empezamos por, por México, pero bueno, es como México ya es grande de por sí. Entonces, como que no me preocupa mucho a dónde voy a ir después. Vamos a recorrer México y cuando a lo mejor nos cansemos de México, o bueno, cuando el, el pasaporte nos deje, que son seis meses lo máximo, sí. eh, bueno, pues ya veremos dónde vamos. Entonces, eh, la idea de momento es recorrer el continente americano. Digamos que esa sería eh, la gran... Eh, el, es la segunda parte del viaje, ¿no? La ruta. La ruta, ¿no? La no ruta. Sí, sí, sí. Y, y, y otra vez pasa lo mismo que, que cuando empezamos este viaje. Nos vamos como auténticos novatos de mochileros. Nunca hemos viajado de mochilero. Seguramente tenemos que hacer autostop. Nunca hemos hecho autostop. En fin, diferentes cosas que sí. van a ser nuevamente retos. Miedos, esos... Esos miedos difíciles. Que... Pero allá vamos. Entonces sí, sí, sí. Nuestra primera parada es México, ¿y ahí tenéis ya algún proyectillo que hayáis echado el ojo o vais todavía así un poco a la aventura? Bueno, el, el avión eh, nos lleva a Cancún, básicamente porque era más barato. <risa> Entonces nos fuimos a Cancún y en Playa del Carmen, que está muy cerquita de Cancún, es una, es una zona bastante buena para desove de tortugas. En esta época. En esta época. Justo ahora. O sea, llegamos en un momento bastante bueno. Entonces realmente hemos intentado contactar con diferentes asociaciones que están ahí trabajando con tortuga Lo que pasa es que lo que explicábamos antes es bastante difícil. No contestan. No contestan, tal. Pero bueno, la gente que ya hemos conocido que nos diferentes contactos nos han dicho que realmente es bastante fácil. Que cuando lleguemos, que si aún no tenemos el contacto, cuando lleguemos es bastante fácil Te presencias contactar allí con, y, con y asociaciones. Preguntas. Entonces por un lado está toda la parte de esta y luego por otro lado tenemos otro contacto también que aún tenemos que cerrar exactamente cuando vamos a poder acompañarle y, y ver lo que hace, que está trabajando con eh, fototrampeo, con con cámaras trampa con jaguares Allí en Playa del Carmen. Ah, en Playa del Carmen también. también. Entonces, bueno, de momento son esas dos opciones, que a nosotros ya nos parece una, una pasada, pasada. <risa> Y bueno, lo que pasa es que aún no hay nada cerrado. Pero también es la filosofía un poco más latina, ¿no? Es Sí, vamos a llegar. Sí, ya, ya vamos viendo. Eh, claro. entonces bueno, hay que adaptarse bueno, que ya lo habéis comentado un poquito eh, pero, pero, pero ¿qué tipo de, de proyectos son los que estéis buscando para colaborar? sobre todo de cara a que si hay alguien que nos esté viendo que diga, ah, pues mira, a mí se me ocurre y sepa que realmente ese proyecto os puede interesar, ¿Qué, ¿cuáles serían las características? ya lo habéis comentado, bueno, pues que a ser posible tenga alojamiento y comida y, pero bueno, si hay alguna, alguna cosa más que os gustaría o, o, que, o, o alguna característica del proyecto que os interesaría bueno, eh, lógicamente todos los que estén relacionados por naturaleza, con naturaleza, con conservación, con investigación, de, de, de, de, de lo que sea, realmente, de cualquier cosa, nos llama mucho la atención. Mamíferos, o sea, mamíferos avives, aves, plantas, plantas, lo que sea, ecosistemas. O sea, es nuestra no. pasión y eso nos mueve mucho, mucho. Entonces, cualquier proyecto de ese tipo nos interesa. Pero luego, es cierto que también nos interesa mucho eh, la filosofía de vida más natural. La permacultura, la bioconstrucción, eh, las huertas ecológicas, en fin, una manera diferente a lo mejor de, de, de hacer algo, no sé, no sé decirte ahora mismo, pero... Sí, hay incluso pequeños proyectos, conocemos a gente que se han montado sus propios proyectos personales, por ejemplo, de vivir sin plástico o con el menos plástico posible, ¿no? Se marcan retos y tal, pues este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos más sostenibles, más sostenibles... Más sostenibles más por cuidado, cuidado, del, por cuidado del, medio del medio ambiente y aparte el tema, aparte el tema de conservación, conservación y... Y, protección y protección de, de, de especies y de, de, de ecosistemas. Pablo controla un poquito más de animales y un poquito más de plantas, pero vamos, entre nosotros dos sí, apañamos cualquier cosa. Sí. sí, básicamente cualquier tipo de proyecto, pues como lo, los ejemplos que os hemos dicho de alimento de aves, de protección de nidos de tortugas, estudios de mamíferos mediante trampas o lo que sea, más o menos podemos hacer cualquier tipo de muestreos, o trabajo de campo, trabajos de ordenador, por supuesto, también podemos hacer. Análisis, sí. aunque sea un rollo. Pero... <risas> sí, pero pues, si hay que hacerlo, se hace. Obviamente nos gusta más el campo, somos biólogos de botas. Sí. Pero vamos, y sí, finalmente lo que, que, lo que decíamos, ¿no? lo que buscamos un poco es intentar, nosotros ofrecemos un trabajo a cambio de alojamiento y comida. Pero bueno, si no si, si quieren pagar, encantado. Si, si es solo lo de alojamiento, realmente lo, sí. casi lo más importante es el alojamiento. Porque con sí. la comida al final te vas apañando y, y compras barato, te cocinas tú. Pero lo, casi lo más importante es el alojamiento. Y por supuesto, que no, en que, que proyectos donde llaman voluntarios a gente que les pongan dinero, eh, no. O sea, eso a mí personalmente me parece está muy bien, quiero decir tiene un sentido para, a lo mejor, para ciertas cosas, pero nosotros somos voluntarios. Pero no, sé, no, no es voluntario. No vamos a pagar por hacer un trabajo voluntario. No, a mí personalmente eso no me parece un voluntariado. Si tienes que pagar por, por trabajar, no me parece ser, un voluntariado. No, será no, será no. lo que quieras hacer y te puede hacer lo que puedas ser, uh, pero no es un voluntariado. Ecotravel o lo que tú quieras. Pero sí, pero no voluntariado. Ah. Bueno, ya para acabar, que sí que andáis con un poco de prisa ¿qué claro, consejos otro. le daríais a todos aquellos que están deseando vivir una experiencia similar a la que habéis tenido vosotros? Hacer un gran viaje y, y al ser posible, pues eso, que no solo sea experiencia a nivel personal, sino que también le sirva un poco para coger experiencia, para coger seguridad en sí mismo, etc. Eh, bueno, yo creo que, hay que, hay que... Bueno, yo creo que, mira, una de las cosas que... Vamos a hablar de, la, de nuestra experiencia personal. Eh, yo creo que lo suyo, o digamos que al final una persona es la que te, la que te va a empujar. Entonces nosotros nuestro empuje, ese, ese empuje que nos dio el, el paso decisivo, realmente fue leer sobre otros viajeros. Empezamos con eh, la famosa familia, eh, con los Zap, los, los la famosa familia, la familia viajera TAP, TAP, desde Argentina. el año 2000 sí, que están viajando hasta la fecha. Esa sí, familia nos, es nos inspiró mucho, ¿no? Fue como Ostras, esta, estos dos se fueron con 30 años a recorrer el continente americano así a lo loco, con un coche antiguo encima y nos inspiró mucho. Luego cuando ves que siguen viajando 16 años después y con cuatro hijos, dices, bueno, esta gente es, o sea, es una familia súper inspiradora. Pero luego vas descubriendo que hay más viajeros que han hecho un poco lo mismo que tú, que, que han cogido y han dicho, mira, me dejo el trabajo, lo dejo todo y me voy a recorrer el mundo. Entonces, leer de primera mano esas experiencias te ayuda mucho para arrancar tu propio proyecto personal. Eso por un lado. Es, sí. Bueno, y... ver que gente normal lo puede conseguir sí, algo que para ti es un sueño. Cuando ves que es así, incluso escribirles, que todo el mundo decimos, ay, tal, ¿no? Sigo a tal persona, me encanta lo que hace, o alguien que es famoso. No, escribirles, porque contestan, porque son personas normales, con sus redes sociales, con su mail. Les escribes y te contestan, y eso te da un empujón. Eso mm. es, es, para nosotros es lo que más... Al final, al final es quitarte el miedo. Quitarte sí. el miedo, salir de la zona de confort y una de las cosas que puedes conseguir para quitarte el miedo es leer otras experiencias. En nuestro caso, por ejemplo, yo estoy, a mí me, me, me, me llena de, de ilusión increíble ver cómo por nuestra culpa <risa> hay otra gente que nos, nos empezó a seguir nuestro viaje y ahora están a punto de empezar su viaje. Por culpa nuestra. Y dices, ostras, si, si es mi bueno. culpa que te vayas del viaje... Estoy encantado, ¿no? Esa experiencia tiene también muchísimo. Fue lo mismo, se repite, mm. se va repitiendo la historia, ¿no? Ahora nosotros leíamos sobre viajeros y ahora somos los viajeros que siguen leyendo sobre viajeros, pero que además inspiran a otros. Entonces, para nosotros, si alguien quiere vivir una experiencia así, de viajar, cumplir sueños, conocer gente por todo el mundo, el consejo que daríamos es leer sobre otros viajeros y darte cuenta de que, de que eran normales, ¿no? La normalidad, entendida, y ponerte, como estar en casa trabajando. Sí, y ponerte una fecha. Eso también es muy importante y ayuda sí, mucho. Consejo 2, sí. Si tú dices, mmm, como hicimos nosotros, el 2 de agosto nos vamos. Y compras un billete de avión, como ahora. O como ahora, que no, no sí. tenemos el billete comprado hace más de un mes, nos vamos a México y claro, ya es, o sea, nos sí, vamos o sea, seguro. Sí, porque si no es muy fácil... Ay, que no me da tiempo alargarlo y posponer, posponer, un montón de viajeros posponen los viajes. Nosotros mismos, o sea, si tú ¿Qué? me dices la opción, a lo mejor el billete de avión una semana, te diría, sí, sí, dame una semana más. Pero no, hay que coger y ponerte la fecha y, y hacerlo. Hay que dar el paso, si no, no, no sales nunca, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Espero que os escriba mucha gente con sugerencias de sitios donde podéis ir incluso que a alguien os contrate por ahí, que eso sería estupendo. Y estoy seguro de que vuestra historia será muy inspiradora para, para mucha de la gente que sigue el bichólogo. De verdad ha sido un placer, os seguiré en vuestras redes sociales, seguiré vuestro blog y seguiré vuestro viaje. Y bueno, aquí ya sabéis que cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa. Pues muchas gracias, señor bichólogo. <risa> o Nacho. <risa> sí, muchas gracias. A no, vosotros. Pues, sí, sí, ha sido un ha saludo mucho. Y gracias. Chao. Chao.